¿Qué tal compañeros? Eh, muy buenas noches. Les saluda Moisés Ortiz. Mírenme, eh, justamente el día de hoy vamos a resolver unos problemas que les ha venido en su práctica ya de UTP e introducción de matemática para la ingeniería en el tema de la circunferencia. Ya les voy a dar unos pequeños tics para que ustedes eh, sepan reconocer muy bien cómo se veía la circunferencia y lo voy a definir de esta forma, mire para que ustedes eh, lo puedan entender rápido. Y de esta forma, eh, ustedes puedan eh, llegar a comprender mucho mejor lo que quiere decir eh, la ecuación y llegar, un, y llegar a ustedes a poder comprender cómo se halla la ecuación de la circunferencia, ya que he visto que muchos tienen dudas. Mírenme, en primer lugar, lo voy a definir de esta forma eh, dos características muy importantes que debe tener una circunferencia, son el centro y el radio. Tú me preguntarás, ¿y cómo, cómo hallamos el centro y el radio? ¿Qué valores debo tener para poder hallar el centro y el radio? Entonces, vamos a darle esta definición a lo que dice, el, más allá de lo que dice en su separado. Yo lo estoy definiendo así. Una circunferencia, dice, son puntos del plano, claro, estamos hablando del plano cartesiano, que están en una misma distancia de un punto fijo llamado centro, ¿correcto? La distancia de cada punto a cada punto de la circunferencia se llama radio. Entonces, te estarás preguntando, ¿cómo es posible que sea eso? Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Voy a poner aquí, eh, dice que debe haber dos datos muy importantes en la circunferencia. Y una debe ser, dice, el centro. ¿Correcto? El centro, y voy a darle acá unos valores, ¿ya? Este como ejemplo nada más, ¿eh? 2,1. ¿Correcto? 2,1. Y otra que otro elemento que debe ver importante en la circunferencia es el radio. ¿Correcto? Y siempre te van a dar así, ¿no? El radio que equivale a tres unidades. Vamos a poner que el radio equivale a tres unidades. Ahora, yo como sé que esto lo debo representar en una circunferencia. Mírenme. Voy a colocar aquí para que tú te des una idea cómo se halla Dice, una circunferencia son puntos en un plano. Vamos a imaginarnos que este es un plano correcto, y para ello voy a dibujar un plano cartesiano, correcto, ahí está mi plano cartesiano, ahora resulta que cualquier punto que yo coloque aquí va a ser el centro de la circunferencia, correcto, cualquier punto que yo coloque aquí va a ser el centro de la circunferencia, estoy colocando ahí un punto, correcto, este punto que ustedes ven aquí representa el centro de la circunferencia, que claramente lo dice una circunferencia, son puntos del plano, aquí estoy ubicando un punto en el plano, que están a una distancia de un punto fijo llamado centro. Entonces, este punto que está aquí es llamado centro, ¿correcto? Y aquí tenemos centro. Ahora miren, dice llamado centro. La distancia de cada punto a cada circunferencia se llama radio. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo ubico con mi lapicito que está aquí, miren, con este lapicito que está aquí, ubico cada lado un punto o una distancia desde el centro hasta cualquier punto que yo ubique ahí, no, voy a ponerlo así ya ¿eh? para que ustedes lo entiendan, a cualquier punto que está ahí, ¿sí? Entonces voy a empezar a formar desde el centro a diferentes lados, voy a poner diferentes laditos, ¿ya? Que lo puedas entender rápido, mira, ¿ves? Entonces, estoy formando una distancia hacia diferentes puntos que yo encuentre. Vamos a ponerlo aquí también. Mira, para que tú lo entiendas rápido. Y puedas resolver tus problemas, tus prácticas. ¿Correcto? Diferentes, miren. Puntos que yo puedo ubicar aquí. Ahora, todos estos puntos que yo ubique aquí, desde el centro. ¿Correcto? Desde el centro. ¿Ya? Ahora, miren, desde el centro. ¿Correcto? Hacia el radio, radios que yo forme ¿Correcto? Claramente dice, una circunferencia son puntos en el plano Aquí estoy ubicando varios puntos en el plano A una distancia Desde el centro a una distancia A un punto fijo llamado centro La distancia de cada punto A cada punto de la circunferencia se llama radio Ahora mira Justamente todos estos puntos que he unido He formado una circunfe, circunferencia Atado a todos estos puntos Mira, Ahí está, ¿Te diste cuenta? Entonces, esto es lo que tú tienes que hallar. Y este punto que está aquí desde el centro hacia la distancia que está aquí es el radio. ¿Correcto? Entonces, para reconocer nuevamente qué datos te vas a tener, tú que, que tener, son el centro y el radio. Esta es una circunferencia. Ahora que ya sabes cómo se forma una circunferencia, te voy a poner unos ejemplos prácticos para que tú lo puedas entender. Mira, acá dice que el centro equivale 2,1, ¿correcto? Siempre te van a decir que este X equivale, este 2 equivale a X y 1 equivale a Y, ¿correcto? Entonces si lo ubicamos aquí, voy a colocar 1 y acá lo voy a ubicar el 2, ¿correcto? Porque este cuadrante pertenece al lado X y este pertenece al lado Y porque dice que es positivo. Entonces acá sería el punto 1, ¿no es cierto? ¿Estás dando cuenta? Muy bien. Acá está el centro. No te olvides que acá está el centro. ¿Correcto? Muy bien. Ahora dice que el radio vale 5. ¿Correcto? El radio vale 5. ¿Correcto? Muy bien. Ese dato tú lo, tú lo tienes que saber, ¿no es cierto? El radio dice que va. Perdón, el radio acá dice que vale 3. Entonces, como el radio vale 3, ¿correcto? Entonces, a partir de este punto, cuando tú traces tu circunferencia desde el centro. Mira, estoy trazando desde el centro hacia los puntos que estoy determinando, que en este caso son que pasa por 1. Mira, aquí estoy ubicándolo por 1. Ya, aquí está el 1, mira, justamente aquí. Y aquí está el 2, mira. ¿Te das cuenta? Entonces, esto que forma aquí va a formar la circunferencia que he formado entre el centro, que equivale a 2,1 que está en el plano X, y en el plano Y, cuyo radio o distancia que está aquí hacia allá es 3, ¿correcto? Para que te des una idea de cómo vas a resolver los problemas. Ahora, ¿qué novedades tiene la circunferencia? Porque eso siempre te van a preguntar, ¿no? ¿Qué elementos o qué fórmula vas a tú siempre callar? Por ejemplo, mira, siempre lo, eh, por ejemplo, te van a dar, un dato muy importante, ¿no? Lo voy a poner aquí como ejemplo para que tú lo veas, mira. Por ejemplo, siempre una ecuación de circunferencia tiene esta forma, ¿no? x menos h, ¿correcto? Elevado al cuadrado, ya, más, recuerda que este siempre va a ser más, acá y menos k, ¿correcto? Y esto elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a su radio al cuadrado. Tú te preguntarás ahora, dirás, por ejemplo, el centro, ¿cuál sería? El centro que te van a dar a ti como datos, siempre en cualquier ecuación, va a ser H y K. O sea, observa estos elementos que están aquí como H y K. Pero te preguntas, dirás, profesor, pero este es XY. No es que sea XY, son los elementos que forman, pero a ti te van a, tú tienes que formar, el centro que forma H y K. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Mira, fácil lo que te voy a enseñar. Mira, por ejemplo, a ti te van a dar este ejemplo que te voy a colocar aquí. Mira, te van a decir que X menos 3, un ejemplo, porque este es otro ejercicio que vamos a resolver ahorita. Te pueden decir que X menos 3 al cuadrado más, recuerda que para que cumple esta ecuación de la circunferencia, que tiene que ser positivo. Si no es positivo... El problema está mal. O sea, para que puedas hallar la respuesta fácil y te puedas sacar 20. Y te van a dar esto, ¿no? Y esto es igual a 5 al cuadrado. Ahora, como tú te has dado cuenta, ya el radio cumple, mira. Cumple las condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería aquí el centro de ellos? ¿Quién sería h y quién sería k? Ah, tú dirías, ¿h quién sería? Menos 3. Acá está menos 3. ¿Y quién sería acá? Sería menos 2. Entonces, mira, si tú sumas menos 3, ¿ya? Y menos 2, ¿cuánto te da? Porque es la suma de ellos dos, nos da el radio, ¿cierto? Nos da menos 5, y claro, al cuadrado, ¿cierto? Entre paréntesis al cuadrado. Y este menos 5 al cuadrado te da ¿cuánto? 25. Entonces, esto sí es una ecuación de la circunferencia. ¿Correcto? Esto sí es una ecuación de la circunferencia. No entendiste, voy a ponerte otro ejemplo, mira, para que lo puedas entender. Para empezar a resolver los otros problemas, ¿ya? Mira, otro ejemplito más. A ver, vayamos al ejemplo. Te pueden dar que a este es x más 1, ¿ya? Yo sé que lo estás comprendiendo, también al cuadrado, y acá y menos 7, y esto elevado al cuadrado. Y te van a dar como este dato 36, ¿no? Y te van a preguntar, decir, ¿cuáles son los elementos del centro y el radio? Acá automáticamente, si eres rápido mentalmente, el radio vale 6, ¿cierto? Porque este es 6 al cuadrado. Ah, profe, o sea que este es radio, equivale a 6 al ojo, ¿sí o no? Porque este es 6 al cuadrado. Ahora, ¿cómo sabes que esto, sal, ti, esta, esto de aquí tienen que sumar y darte 6? Porque acá está más 1, porque es el centro, que es la suma de h más k, que sería 7, menos, acá dice claramente, ¿no? Perdón, menos, acá tienes que ponerlo igual, ¿no? Acá sería más 1 por menos h, o sea, acá sería menos, así, ¿no? Menos más 1, porque tenemos que respetar el signo. Ya, más, ¿cuánto? Menos 7, pero acá está menos k, entonces sería menos por menos, más, ¿no? ¿Correcto? Menos por menos más. Entonces sería acá 7. Más por menos menos. Menos uno más siete. ¿No? Y esto te daría igual a 6. Entonces este 6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto te da? El radio. Y de esta forma ya sabes cuánto vale el centro. Cuánto vale h y cuánto vale k. Y de ahí ya puedes desarrollar con la fórmula que está ahí. ¿No? Veo que lo estás entendiendo. Entonces ahora sí que ya comprendiste cómo se desarrolla o qué es la circunferencia y cómo se puede desarrollar y cuáles son los elementos vamos a pasar a resolver el problema que ha venido aquí no este problemita muy interesante que es el problema número tres y lo vamos a resolver juntos para que te puedas dar una idea de cómo se desarrolla este problema no vamos a resolverlo aquí juntos ¿ya? voy a borrar esta partecita para poder para que veas cómo es lo fácil de este problemita y tú lo puedes desarrollar ¿No? Sin ningún inconveniente, ¿ya? Tienes algún... No, no olvides suscribirte a mi canal, ¿no? Para poder seguir viendo más de estas clases que dejas en UTP, ¿no? Son totalmente sencillas, ¿no? Realmente hay que un poquito... reconocer un poquito algunos conceptos para poder saber. Mira, vamos a desarrollar este problema totalmente sencillo que ha venido en sus aparatas, ¿ya? Dice calcular el centro y el radio de la circunferencia cuya ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y y menos 12. ¿Correcto? Ahora, el primer paso que vas a hacer, ya una vez que has sabido que es la circunferencia, vas a hacer la completar cuadrados. ¿Te acuerdas que el profesor habló acerca de cómo se completa cuadrados? Mira la forma, ¿no? Tenemos el binomio... La diferencia de binomio al cuadrado. Que es el cuadrado del primero. Menos el doble producto del primero por el segundo. Y más el segundo al cuadrado. Entonces por ejemplo. Si acá tenemos X menos 3. Esto se, se, se hace el segundo. El primero por el segundo. Entonces aquí hay que buscar un número. Que satisfaga acá la ecuación. Pero ¿Cuáles empezamos primero? Empezamos con los cuadrados de X. Y luego empezamos con los cuadrados de Y. Vamos a seleccionar cuáles son. Entonces aquí mira. Tenemos aquí, acá tenemos cuadrados de X, acá también tenemos cuadrados de X, ¿no? Yo siempre te recomiendo que lo marques, cuáles son los que tienen X, para que te puedas ayudar y hacerlo más fácil. Entonces mira, aquí lo completas. Vamos a completarlo, me ayudan. Acá sería X cuadrado menos 4X. Ahora te preguntarás y dirás, ¿cómo completo aquí cuadrados dando esta forma? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Mira cómo se completa cuadrados. ¿Ya? Totalmente sencillo este problema. ¿Cómo se completa cuadrados? Este viene de un producto. Entonces, ¿qué número te, te nace en la cabeza para que esto se forme una diferencia de cuadrados? Este es un producto de 2 por 2, ¿sí o no? Esto sería como decir 2 por x y por 2, ¿sí o no? Porque 2 por 2, 4. Quiere decir que el otro elemento, ¿cuánto vale? 2 al cuadrado, ¿correcto? Entonces el otro elemento vale 2 al cuadrado. Esto quiere decir que esto sería igual a x al cuadrado menos 4x, ya más 4, ¿no es cierto? Para formar el binomio, mira, más 4, ¿correcto? Porque esto viene a ser el doble, quiere decir 2 al cuadrado, 4, y acá viene a ser menos, ¿cuánto? Menos 4, ¿por qué le estoy poniendo menos 4? Porque le has, puesto, le has aumentado 4 y le tienes que quitar 4 también, ¿no es cierto? Para que, para que satisfaga la ecuación y a la misma vez 4 menos 4 es 0, tú restas esto y esto y te queda esto, ¿no es cierto? Solamente estás completando el número para poder sacar la ecuación. Ahora fíjate en este dato, mira, fíjate acá. ¿Qué he hecho acá? He completado una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Fácil, ¿no? ¿Te acuerdas que te enseñaron esto en factorización? Este es x por x, hasta simple. Entonces, este el producto de 2 por 2, ¿no? Que es 4. Multiplicas esto, multiplicas esto. Acá, si quieres, le pones más, ¿no? Y te tiene que dar menos 4x. Entonces, como esta es una diferencia, esto sería lo siguiente. Esto sería, ¿no? x menos 2 al cuadrado correcto, x menos 2 al cuadrado, correcto, te queda de esto, completando cuadrados, lo que hemos hecho aquí, mira, fíjate, ¿eh? lo que hemos hecho aquí, como completando cuadrados, ¿sí? Y luego, ¿qué nos quedaría? Este, este que le pusimos para que no alterar la ecuación, ¿no? Menos 4, ¿correcto? Una vez que has completado eso, completas los cuadrados ahora para y, entonces aquí en y, Buscamos también los valores de y, mira. Ya olvídate de x, acá solamente completamos para los valores de y, que acá lo estoy buscando, mira. Hasta para los valores de y, y acá también para los valores de y, mira. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué datos tenemos? Ya olvídate, solamente para y tenemos y cuadrado, y tenemos menos y. Ahora, acá aplicamos también completar cuadrados. ¿No? Hacemos el mismo procedimiento, y acá sería y cuadrado, ya, este viene de un producto, ¿no es cierto? Sería 2 por 3, entonces el segundo elemento, como este es un 2 por 3, siempre el segundo elemento será al cuadrado, como viene al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 6y, ¿no? Y este viene de un 2 por 3, quiere decir que el segundo elemento vale 3 al cuadrado, entonces 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿sí o no? 9. Pero como le has aumentado 9, tienes que descontarle también 9. ¿Cierto no? Entonces mira, acá ya tienes binomio de i Entonces, ¿esto como sería? Y cuadrado, pues aplicando el binomio, sería Y, ¿correcto? ¿Menos cuánto? Y menos 3 elevado al cuadrado. Y acá le restamos 9, mira. Entonces de esta forma ya hemos completado la primera parte de la ecuación. Ahora lo que hacemos como tercer paso, unir, unificar, mira. Unificamos. ¿Quién unificamos esta cantidad más esta cantidad? Entonces pues aquí vamos a ponerlo. Mira, x menos 2 al cuadrado. Menos 4. ¿No es cierto? Y le sumamos más le siguiente, que es Y menos 3. ¿Correcto? Al cuadrado. Menos 9. ¿Correcto? Y lo igualamos a cuánto. ¿A cuánto lo igualamos? A 12, ¿no es cierto? Lo igualamos a 12. ¿Correcto? Porque mira, solamente igualamos este término y te quedó este. Solamente este lo pasaste a restar allá. ¿No es cierto? Y te quedó 12. O sea, ¿cómo lo pondríamos? Mira, aquí para que te des una idea de cómo lo estoy colocando. Mira, esto te va a quedar así. X al cuadrado. Porque vas a, vas a hacer es completar el cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. Menos 4X. Menos 6Y. ¿no es cierto? Y este 2 se va a pasar para allá como positivo. Y este va a ser la distancia, o el radio, de la ecuación. Y estos van a ser su centro, mira, qué bonito problema, mira. Ahora ya tenemos todo ya organizadito, mira, cuarto paso, ¿qué vas a hacer? Operar, mira, operas nada más. Sería x menos 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Más y menos 3 al cuadrado, y acá sumas, mira, porque si no es igual, se suman. 9 más 4, ¿cuánto es? Menos 13, mira. Ya salió el problemita, mira. Qué bonito problema, mira. Igual a 12. Entonces, esto viene a ser el centro, que te vas a acordar cuando te hablé del centro hace un momento. x menos 2 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado. Esto pasa a sumar, y te da 12 más 3. 12 más 13, mira. Ahora, 12 más 13, ¿cuánto es? Que anda sacando mientras voy colocando. Esto viene a ser el centro. X menos 2 al cuadrado. Más Y menos 3. ¿No? Al cuadrado. Y esto sería 25, ¿no es cierto? Mira, 25. ¿Correcto? Pero te acabas de acordar lo que te enseñé, ¿no? Esto viene a ser su, su radio, mira. El radio al cuadrado. ¿Esto qué viene a ser? Los valores que te acabo de indicar. Profe, ¿cuál sería ahí? X menos h. La fórmula que te enseñé hace un momento. La fórmula ordinaria de la circunferencia. Más Y menos K. Mira, y sale, tiene. Esto tiene que ser positivo, mira. Y menos K al cuadrado. Entonces tiene la forma. ¿Qué elemento forma su centro? H y K. ¿Qué te piden hallar? Solamente los valores de H y K. ¿Cuánto valen los valores de H? A menos h, ¿cuánto vale? Acá está, mira, vale menos 2. ¿Cuánto vale el valor de k? Mira, ¿cuánto vale el valor de k? No, vamos a ponerlo aquí, ponerlo aquí bonito, ya, el valor de k de menos k, ¿vale cuánto? Menos 3, ¿no? ¿Correcto? Ahora, esta suma de los dos tiene que darte 25. ¿Cómo lo demuestras? Ah, colocándolo aquí. Menos 2, ¿no es cierto? Menos 3. ¿Cuánto sale? Menos 5, ¿no? Pero esto tiene que estar elevado al cuadrado. Y tiene que darte, ¿cuánto? 25. ¿Ves? Y mira, entonces ya tenemos hasta el radio. El radio vale 5. ¿No es cierto? Porque le hemos hallado. Ahora, ¿qué te están preguntándote a ti? Te están preguntando, ¿no? hallar dice el centro y el radio de la circunferencia. ¿Cuánto vale el centro? Ahí está, mira, la formulita. Entonces agarramos y aplicamos que esta cantidad y hallamos su centro, mira. ¿Cuánto vale su centro? ¿Los valores del centro ¿cuál serían? Ya tienes la respuesta, ¿no? ¿Sí? Los valores de su centro equivalen a 2,3, mira. A 2,3, ¿correcto? ¿Y cuánto vale eh, su radio? Su radio vale 5. ¿Correcto? Su radio vale 5. Te preguntarás, ¿y por qué le estás, el profe no podría ser menos 2 y, y acá menos 3? No podría ser... ¿Por qué? Porque recuerda que aquí los valores, como sale negativo, se va este con este, mira. Se va. Es por eso que el radio finalmente, esto al sumarlo... Solamente para calcular te sale 25. Entonces, como te sale valor positivo, te queda 2 más 3, sale 5. Y esto te da el radio. Entonces, mira, los valores del centro vale 2,3 y su radio vale 5. Respuesta del problema. Espero que te haya gustado la clase. No olvides suscribirte. Más ratito que termine la otra clase, estoy subiendo los, los otros eh, problemas que estamos ahí. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase.